Dueño de lo vivo, esclavo de sí consigo. Muero por lo que debo, aquí todo es relativo. Dueño de lo que callo, esclavo de lo que vivo. De la noche fugitivo, cuando lo que no sigo. Dueño de sí no vivo, esclavo de sí consigo. Muero por lo que debo, aquí todo es relativo. Tu mirada basta sobra, las palabras se hicieron pocas. Tu mirada pasa las horas de una loca pecadora llamada picadura de una araña sube arriba y luego baja Esclavo de lo que vivo, de la noche fugitivo cuando lo no sigo, dueño de si no vivo Esclavo de sí consigo, muero por lo que debo Aquí todo es relativo coño de lo que callo, esclavo de lo que vivo De la noche fugitivo, cuando lo no sigo Dueño de si no vivo, esclavo de sí consigo Muero por lo que debo, aquí todo es relativo Salgo de estos infiernos, vivo te hablan muerto Los actos hablan solo palabras, sí, se las lleva el la viento. El miedo está en tu mano, lo describo con lo que siento El día que cerremos los ojos, se habrá acabado el cuento Felicidad, bonito cuento Es mi rabia la que te habla desde adentro Mi corazón sí. palpita el ritmo Sometido al destino Me fui por mi Camino Camino Vivo, de la noche fugitivo, cuando luego no sigo, coño de vivo, vivo, esclavo de sí consigo, contigo. muero por lo que debo aquí todo es relativo, coño de lo que callo, esclavo de lo que vivo, vivo de la noche fugitivo, cuando luego no sigo, coño de vivo, vivo, esclavo de sí consigo, sigo, muero por lo que debo aquí todo es relativo.